empezó lo que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, Edición Córdoba 2022, que es un festival que se hace en toda Latinoamérica, en cerca de 600 ciudades al mismo tiempo, que plantean otra forma de relacionarse con la tecnología, con la cultura, de una manera eh, colaborativa, colectiva, comunitaria, soberana. libre del de acceso abierto de las bibliotecas populares de la obsolescencia programada del dominio público del software libre del hardware libre de lo que son las revistas abiertas universitarias de hacer ciencia abierta ciencia ciudadana de cibercirujas eh, somos personas que estamos luchando contra la obsolescencia programada y entonces recuperamos hardware, pedazos, piezas de computadoras que funcionan para poder armar otras, eh, instalarle software libre y entonces tener dispositivos que funcionen. El software libre es eh, un tipo de software en donde lo que prevalece es justamente que se pueda modificar, se pueda compartir, se pueda copiar, se pueda producir de forma colaborativa. Diferente al software privativo, en donde la receta de cómo funciona digamos, ese programa está digamos, privada y tiene derechos para comprarse y para venderse, entonces esa es la, una de las mayores diferencias. Encontrarnos todas las personas que estamos, de alguna forma, desde diferentes puntos, intentando pensar, construir, vivir, eh, producir eh, soberanía tecnológica, desde los diferentes aspectos, desde la cultura libre, el software libre, el hardware libre. Entonces, la importancia es que nos podemos articular. Y es interesante estar en la feria agroecológica, porque la feria agroecológica también es un un lugar en donde están productoras, productores agroecológicos que también están luchando por la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, creo que es un punto de encuentro de luchas, de luchas y de personas que vamos produciendo todos estos saberes, todos estos conocimientos, todas estas prácticas que valen la pena visibilizarse y que nos conozcamos.